tenemos una charla sobre cómo tener fe en uno mismo. Y para eso tenemos la visita virtual especial de Noni Reaño. Bienvenida Noni. Noni nos está acompañando desde Perú. Ella eh, tiene 20 años de experiencia en la meditación eh, de Raya Yoga. Además es parte del equipo coordinador de Brahma Kumaris de Perú. Y tiene mucha experiencia también en, en su profesión como psicóloga. Así que espero que disfruten. Así que bienvenida, Noni, a esta parte del mundo. Wow, Gracias, María querida. Tremendo honor estar con ustedes por allá y poder generar este espacio de manera conjunta. Me siento de verdad súper honrada. Es un tema además lindísimo, como tener fe en mí misma. Entonces, me encantaría preguntarte. ¿Por qué sientes que es importante tener fe en ti? ¿Por qué sientes que es importante tener fe en ti? Y si quieres, puedes responder por el chat, que sería increíble. donde También, como dijo María, puedes poner tus preguntas o comentarios para hacer este un espacio interactivo. Así como también, si es que lo prefieres, puedes generar las propias respuestas en tu mente y en tu corazón. Entonces, eh, hace un tiempito, hace muy poquito, Estábamos en una mesa, un grupo de amigas y de amigos, y alguien preguntó qué significaba la fe para cada uno de nosotros. ¿Ya se imaginan lo que yo sentí cuando recibí esa invitación preciosa para desarrollar este tema? Dije, wow, de hecho la fe está muy cerca. Entonces, nuevamente, si yo te preguntara a ti, además de que por qué crees que es importante tener fe, ¿qué significa la fe para ti? Podría ser una pregunta que anteceda a ella. Entonces, nos quedamos pensando y cada uno empezó su respuesta. Cuando llegó la, de, el, el viaje en esta rueda de respuestas a mí, eh, yo lo que primero pensé cuando escuché la pregunta fue amor. Pero después como que saqué esa palabra y dije, a ver, en verdad significa certeza. Y ahí tengo dos respuestas, porque una es la que vino así en automático a mi mente y la otra es la que pudo haber sido como trabajada un poquito más. Como, como sintonizada con lo que de pronto yo podía estar sintiendo. Y, y cuando compartí mi respuesta dije, sí, en verdad es la certeza, es tener la certeza de que algo es real, de que algo existe, de que hay ahí una gran fuerza de la cual yo puedo tomarme seguía escuchando los comentarios después de mis amigas y mis amigos, y en un momento que terminó la rueda dije, en verdad, yo lo primero que pensé fue amor, no quería dejar de ser así como súper honesto y decir lo primero que había pensado, como mi palabra, y cuando lo dije, sentí increíble, sentí así, wow qué bonito sentir que, que en verdad para mí el significado de la fe es el amor. Entonces, explorando un poco más en este concepto, más que en el concepto, en esta, en esta fuerza, eh, me permití generar una reflexión un poquito más profunda e identifiqué esta, la fe como, como una energía muy positiva, como una energía muy, muy, muy potente, súper agradable y también encontré que muchas veces es fácil tener fe, por ejemplo, a otras personas tener fe en que va a ocurrir lo mejor incluso si tienes alguna creencia espiritual o religiosa y te conectas con alguien más como puede ser Dios o el universo o el nombre que tú le quieras llamar la luz alá eh, o incluso los apus, las montañas es como una fe que es como de alguna manera rápida no es como que esa fe está presente esa fe viene esa fe es como está implícita pero ¿Cuán implícita está en mí, la fe en mí? Así generó un espacio como de paréntesis en el texto. Dije, <risa> ¿cuánta fe tengo en mí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y um, empecé a notar que, que para mí la fe es como la, como les dije antes, como la certeza de algo que es real. Pero al mismo tiempo, mientras hago este proceso de exploración personal, me encuentro en que tengo que hacer más visible esta conciencia de que tengo fe en mí, pero ¿qué hace que yo tenga fe en mí? ¿Por qué necesito tener fe en mí? ¿De qué manera me va a ayudar tener fe en mí? Estas preguntas son como disparadoras de reflexiones, ¿cierto? Y, y preferí quedarme con esa imagen de hay una gran fuerza dentro de mí. Hay una gran fuerza que yo estoy viendo en este momento como lejana, pero puedo ir acercándola cada vez más y más a mí de tal manera que pueda yo misma abrazarla, que yo misma pueda permitirme incluso abrazarme en esa conciencia de que soy un ser lleno de fe. Y ser un ser lleno de fe es ser un ser que tiene la certeza de que hay algo maravilloso dentro de sí misma que es capaz de lograrlo todo. Imagínate este poder que tenemos. Imagina el poder que tienes tú. La certeza de que hay algo muy potente, hay algo maravilloso, fuertazo dentro de ti con el que tú puedes lograr hacer todo lo que tú quieres. Eso es increíble. Y estaba leyendo unas investigaciones de unos psicólogos muy, muy buenos que trabajan un montón en esto y en, en, básicamente en el concepto de autoeficacia. Me centré en el concepto de autoeficacia que es esa sensación de, de creer que tú puedes hacerlo y lo haces. Y eso es bien interesante porque cuando nosotros creemos que podemos, hay estudios de, motiva de motivación que arrojan esos resultados que cuando uno cree realmente que puede, la motivación te sube. Y cuando la motivación te sube, es como que dejas de ver límites. La creatividad se amplía, tu sentido de valoración personal, tu capacidad de tomar decisiones, tu posibilidad de ver eh, la solución en lugar del problema, tu rapidez para salir de situaciones desafiantes, tus niveles de estrés bajan. Es como todo lo que se abre cuando yo me digo a mí misma, yo puedo, es increíble. Y hay formas a través de las cuales esta información se puede grabar en nosotras. Una de las formas primero es aceptar que vendría a ser para mí el segundo elemento. Primero es la conciencia de que existe un gran poder que está dentro de mí. Que no estoy hablando que sea un poder como a veces lo podemos percibir, como si fuese Dios. No, no, no. Para mí Dios está afuera, es un ser increíble al que sí voy, recurro, lo abrazo, me tomo de él con toda mi fuerza para poder absorber toda su energía que me llene de luz, de buena vibra y poder hacer mi viaje en felicidad. Eso es, Él es mi fuente, mi motor, digamos, ¿no? está fuera. Yo estoy hablando ahora de la fe en, en mí misma. Entonces, la conciencia que hay un gran poder dentro de mí, aceptar que existe ya es un segundo paso. Primero, la identificación está. Sí, sí está. Hay una gran fuerza dentro de mí. Incluso, seguramente por eso, hoy estás acá en esta conexión. Algo te trajo, oye, incluso me encantaría desarrollar la fe porque no la tengo. Pero es que en el fondo hay una energía, una conciencia que te dice, sí, hay dentro de ti un gran poder. Entonces, acceder a ese llamado es conectar con esa fuerza para poder dejarla salir. Esto de dejarla salir es todo un arte. <risa> ¿Por qué? Porque hemos colocado como muchas creencias limitantes en nosotras que a veces nos hacen pensar que no podemos, que es muy difícil, que eso no me corresponde, que eso es bueno para otras personas. Y así es como me he ido reduciendo y puede tener que ver con muchos factores. Puede ser el entorno, pueden ser eh, mis propias experiencias o algunas tendencias de mi personalidad. O, bueno, baja autoestima, etcétera. Esas son cosas que van viniendo después con el tiempo, ¿no? Pero este, esto de, de qué tipo de mensaje he ido recibiendo desde que soy niña o desde que soy niño es bien importante. Porque muchas veces, si es que he tenido, por ejemplo, unos papás eh, controladores, la tendencia a que yo sea alguien que, que se mueva desde una figura más, con necesidad de controlar, autoritaria, es mucho más presente que la de autonomía y libertad. Entonces, cuando yo siento que tengo el poder de decidir por mí misma, cuando yo siento que tengo una magia dentro de mí que es la fe, eh, cuando yo siento que incluso tengo que aceptar, esa fuerza dentro de mí, puedo entrar así como que en jaque, decir, ¿será que eso es para mí? Si he tenido también una formación demasiado como permisiva, de pronto puedo tener algunas tendencias en algún momento a sentir que no tengo un norte, ¿no? Y todas esas cosas como que van calando en mi experiencia de vida, en mi historia. Así que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este concepto, ya sé que existe una fuerza dentro. Lo otro es aceptar. Sé que está y lo otro es aceptar sin miedo a esta fuerza y es como estar de alguna forma abierta a los milagros. <risa> y muchas veces pensamos que los milagros están como fuera y son mágicos, encantadores, pero en realidad se producen dentro de nosotras. Cuando empezamos a cambiar nuestras percepciones, cuando empezamos a poner más silencio en nuestra vida, cuando empezamos a aprender a leer las escenas de la obra de la vida y a bailar con ellas para que no nos pisen los pies y poder afrontar escenas en un estado de bienestar. Entonces, esta sensación de aceptación de que hay una fuerza en mí, que la quiero explorar, que quiero vivir en ella, que quiero darle lugar, la puedo activar, como les dije hace un ratito, con esos espacios, que pueda tener de mayor silencio, de conexión conmigo, y hay unas técnicas que son muy buenas para esto. Ya les decía hace un rato, el cambio de creencias se puede reforzar con autoafirmaciones positivas. ¿Y cómo logro generar una autoafirmación positiva? Es bien fácil. Tienes que tener espacio contigo para conocerte. Tienes que tener espacio contigo para saber qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes cómoda, qué te encanta, qué te sorprende, qué amas. Que sientes que no es algo que es bueno para ti? ¿O qué sientes que todavía no estás preparada para afrontar o para mirar? Es como tener este amplio espectro de tu mundo disponible para ti, como ver tu película. Imagínate que te estás así viendo Netflix y aparece tu nombre y la gran tela, <ríe> como decimos en Perú, ¿no? La gran película y te pones a ver, te pones a hacer como este, en, en este lugar de observación como distante, como, como claro, estás viendo una película, ¿no? Y estás mirando qué pasa, cómo se desarrolla esta protagonista o este protagonista. Ves cada escena así de las cosas maravillosas que ha podido lograr, todos esos desafíos que ha podido superar, toda esa fuerza que hay dentro y todo el impacto que tiene su presencia también en el entorno. Eso es bien importante. A veces damos por sentado que nuestra presencia, no importa si es que existe o no existe. No importa si estoy o no estoy. Pues no. Tenemos, hay como, como una energía increíble que nos envuelve, que tiñe o marca los espacios por donde paso. Piensa en esas cosas por las que tú crees que no se sé, puede haber dejado huella en tu vida. Quiero invitarte a eso. A que piense en esos momentos donde sentiste que pudiste dejar huella. Y puede ser algo, y escríbelo en el chat. Puede que haya sido algo como, por ejemplo, este, escuchar a alguien que me necesitaba. O dar un abrazo fraterno a alguien en un momento y hacerle saber que estoy ahí como su soporte. O dar una palabra de ánimo a alguien o ayudar a alguien a curar sus heridas, o lo que más conocemos así como más tradicionalmente, con conexión con nuestra naturaleza, plantar un árbol, limpiar las playas o nuestros bosques, hacer algún proyecto de desarrollo social también, pero hay acciones que son mucho más pequeñitas, que están formando parte de mi día a día, los pensamientos que estoy generando, si son como pensamientos donde yo puedo vislumbrar esa mente como que sale el sol. <ríe> Qué lindo, ¿no? Cuando nuestra mente está bien potente con esa carga de energía tan bonita. Entonces, la aceptación de que yo puedo hacer magia, de que yo puedo hacer milagros. Y lo primero, como les dije antes, es el proceso de transformación. Los milagros son los procesos de, de, de cambios, ¿no? Estos procesos como que parecieran mágicos, donde se produce una transformación. Eh, ay, atender a mis estudiantes. Ay, perdón, perdón, me he puesto a leer acá un chat? Voy a poner a mi gente para leer. Margarita dice atender a mis estudiantes y ayudarlos. Qué lindo, Margarita, por supuesto, por supuesto. Eso es dejar huella, dejar huella. Por supuesto, imagínate ese impacto. Tú le enseñas algo a tus estudiantes, los ayudas, ellos se van a la casa sintiendo que pueden confiar en alguien y que ellos aprenden también a confiar y ayudar y enseñar a otros y brindar apoyo y se va generando una cadena preciosa. Entonces, nuestro siguiente, segundo elemento vendría a ser, ya no solamente identifico y, y, y está ahí esa fuerza o está en mí, mejor dicho, la segunda es, eh, aceptar, aceptar que yo soy un ser que tiene todo el poder dentro para poder hacer lo que necesita hacer en su vida. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Por qué sientes que quieres desarrollar tu fe? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quisieras lograr? ¿Qué es lo que quisiera, ¿Cómo quisieras sentirte? Y es bien interesante porque ahí cuando yo me hago estas preguntas y me conecto con la aceptación de esta gran fuerza dentro de mí para hacer lo que yo quiera, para lo que yo sueñe, tengo que atreverme. Precisamente a eso, a soñar, atreverme a soñar, a visualizar, a sentir que ya es concreto, que ya es una realidad, que ya está ahí, que está materializado, que eso que yo sueño y espero ya está. Y está jalándome, está llamándome, está necesitándome para hacerse realidad. Es bien importante. Y ahí yo tengo que identificar los elementos que también entran en juego. Uno son mis habilidades, tengo que ser consciente de mis habilidades, soy buena para esto, soy muy capaz de hacer esto, tengo alto rendimiento en esto, y por otro lado, cuáles son como de alguna forma los desafíos a los que me puedo enfrentar, los retos que van a venir o el camino trazado por el cual yo voy a transitar con esa fuerza para lograr hacer mis sueños realidad. Y yo les cuento que a mí me encanta un deporte. Me encanta un deporte, es la tabla, ¿no? Correr olas. <risa> la verdad que soy nivel básico, pero me encanta. Y me estaba acordando que cuando era chica, este, yo, mi, mi, mi familia, mi, mis, mis hermanos, especialmente uno de ellos, que es con quien he, he crecido, digamos, eh, y mis primos, mis amigos corrían tabla. Mucho, mucho, mucho. Yo vivo acá en, en la costa en el, del Perú, ¿no? Entonces, y estaba muy, muy conectada con el mar siempre. Entonces, para mí, ver las olas y ver las tablas y ver a la gente corriendo olas o surfeando era muy, muy natural. Entonces, me acuerdo que yo siempre, que mi hermano siempre ponía en la tele, éramos chicos, una tele para los dos y la pasamos de una semana a otra, de un cuarto a otro. ¡Ja, para rotar, pero muchas veces él se la quedaba. Y entonces los sábados habían programas de tabla, ¿no? De, de, de esos programas donde los chicos corren olas, las chicas. No habían en esa época, de hecho, mucho menos chicas de lo que hay ahora corriendo olas. Pero veía y él veía y yo me encantaba mirar, me encantaba mirar, me encantaba mirar. Y yo me acuerdo que siempre le decía, ya cuando éramos un poco más grandes, a mi hermano, enséñame a correr, enséñame a correr, olas, enséñame a correr, olas, quiero surfear, quiero surfear. Me decía, ya, ya, ya. Hace <risa> que un día nos fuimos a la playa y me dijo, ya vamos al agua. Yo no lo podía creer el momento, así que yo había estado esperando. El mar para mí, según yo, estaba un poquito grande y me daba un poco de nervios. Bueno, no un poco, me daban nervios y decía, ay, no, pero ¿cómo me voy a meter? El me miró, no, ni solo es agua. Me dijo, ah, bueno, entonces cogimos tablas y nos metimos. Me, yo no supe hasta hace poco que él me había impulsado para que yo me cojo una ola. Por supuesto que ni me parece, ¿no? me fui así con la tabla echadita. Y fue una experiencia alucinante. Pero no, este, no repetí esa escena. Sentí que me, me había encantado, pero no, algo, no era algo que de pronto, no sé, en lo que quería pegarme mucho, conectar mucho. Me encantó la experiencia, pero ahí se quedó. Después de unos años, de varios años, un amigo me preguntó en la playa, me dice, oye, ¿tú no corres? ¿Olas? ¿O sea, surfeas? Y yo, no. Y se me quedó así como una flecha y dije, ¿por qué no? Claro, las excusas, miles, ¿no? De, de arranque, que ya estaba muy grande para aprender ese deporte. Y... Después pensé, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Si me encanta, si esto eh, tenía muchas ganas de hacerlo antes. Entonces empecé a meterme al agua como podía. Pero había algo dentro de mí que me hacía sentir tan feliz, en un disfrute tan maravilloso, con una sensación de tanta energía positiva, tanta conexión conmigo, me observaba mis miedos. Observo hasta ahora, ¿no? Mis miedos cuando estoy ahí. Observo cómo va mi mente. Observo que cuando puedo estar disfrutando más, es cuando menos estoy pensando. Es cuando estoy más entregada al presente. Es cuando estoy como diciendo, no, ni tú puedes. <ríe> menos pensando en negativo, ¿no? Estoy pensando como con esas afirmaciones. Tú puedes, dale. Miro la bola y digo, este es para mí. Y yo y a veces canto y me canto canciones así que me motiven para, para remar rápido. <ríe> Bueno, se ven ustedes imaginar que yo me corro unas olas No, no, no, son pequeñitas y me paro así como puedo, pero como sea. Miren, no saben el disfrute que yo experimento, pero es la sensación de que tomé una oportunidad que, que mi alma, que yo, el ser, me estaba pidiendo a mí misma para poder cumplir este sueño y hacerlo realidad y las miles de razones, justificaciones pudieron haber venido, pudieron haber empañado mi mente, pudieron haberme dicho, "No, no eres buena, eso no es para ti, este, en qué tiempo, no tienes tiempo, tienes muchas actividades que hacer" y muchas otras cosas, este, como diálogos internos negativos. En este pequeño ejemplo así muy muy simple, pero um, podía como observar toda esa carga y por otro lado decía, "Pero yo puedo, a mí me encanta, lo voy a hacer" y el hecho de visualizarme, el hecho de poder este, hacer como de mi, de mi mente esto, estas escenas en mí sobre las olas en el mar como una realidad me hacen sentir cada vez más segura y les cuento que existe este otro elemento también que es cuando existen influencias positivas es decir eh, ejemplos positivos que tú puedes ver en otros que te sirven de inspiración para cumplir tus sueños en este caso eh, se dice que cuando nosotros vemos a alguien haciendo algo, en nuestro cerebro se activan las emociones que la persona está experimentando. Por ejemplo, si yo veo a alguien en este caso ¿no? que está surfeando y está, este, ay, está haciendo unas maniobras increíbles y está con gran energía, en mi cerebro también se activa eso, esa energía, esa fuerza, esa vitalidad que yo estoy percibiendo en la otra persona. ¿Por qué? Porque hay unas neuronas que se llaman las neuronas de espejo. Entonces, estoy experimentando esa sensación, pero no solo eso, sino que también estoy viendo que alguien lo puede hacer, que alguien lo ha logrado, que alguien lo está haciendo. Y eso también genera gran inspiración en mí, en, el, en general, en los seres humanos. Es como un tipo de influencia que se denomina indirecta. Entonces, genera un impacto en mi cerebro, genera un impacto en mi corazón y yo estoy recibiendo esa información y me la estoy diciendo a mí misma también. Yo también puedo, yo también puedo, por eso es tan importante, si quiero tener fe en mí, también estar rodeada de personas que han aprendido a tener fe en sí mismas. Por eso es tan importante que si queremos crecer espiritualmente, también nos rodeemos de personas que tienen estes, estos componentes de desarrollo, de trascendencia, de aprendizaje espiritual, porque eso nos ayuda muchísimo a romper todas las barreras y las creencias que nos limitan. ¿De qué otra manera podemos activar esta visualización de logro? Ya tengo fe en mí, si sé que existe una, un, un poder en mí, acepto, no me preocupo, no le tengo miedo a dejar brillar esas emociones o esas eh, facultades o virtudes que me van a ayudar a que esa fe se materialice en aquello que quiero que van a ser mis sueños, proyecto mis sueños hacia adelante, los abrazo con toda mi fuerza, los veo hechos como una realidad y luego me instalo en el proceso de agradecimiento. Todo el tiempo que pueda. Agradecer, agradecer, agradecer, agradecer, agradecer, porque el agradecer me da apertura. Amplía mi posibilidad de ver el todo. No solo el agradecimiento, sino también la alegría el amor y la serenidad. Se dice que son tres virtudes, también ha venido de investigaciones de una psicóloga increíble, que ahorita no me acuerdo, Bárbara, ay perdón, no me acuerdo, es una investigación que haya hecho en Canadá. Pero este, habla de que estas cualidades hacen que nuestra visión se torne amplia. Y a veces pensamos, no, pero amor, serenidad, alegría, eso es así como súper romántico. Pero es real. Es una energía que es real. Es una energía que está dentro de nosotros y es una energía que merecemos activar. ¿Por qué no? <ríe> si estoy trabajando para poder tener fe en mí, si quiero desarrollar este poder maravilloso, si quiero generar milagros en mi vida, si quiero ver mis sueños hechos realidad, ¿por qué no activar más esta fuerza? La puerta para poder acceder a esa energía puede ser, como les dije hace un ratito, la gratitud. Cuando yo estoy en una conciencia de gratitud, en modo gratitud, empiezo a observar hacia los mínimos detalles como mágicos, como, como que es posible, como que es real, como, como la bendición de, de, de ser, de estar, eh, como, como que soy capaz de reconocer incluso todos mis logros. De estar con bajita energía a ser con un montón de energía. De ponerme criticona eh, o quejosa a ponerme positiva y apreciativa. De estar, este, no sé, mirando lo negativo en las personas, empezar a mirar lo positivo. Cuando yo empiezo a ser agradecida, se genera como un lavado en mi cerebro, que genera un lavado también en mi corazón y como consecuencia en mis acciones. Entonces, entro en un ciclo increíble de bienestar. Así que, bueno, eso es lo que podría yo compartir con ustedes, el, el hecho de poder desarrollar fe en mí misma o en ti, ¿no? Y es por lo que estoy súper feliz de poder compartir esto, es, primero, sí, existe una fuerza dentro de mí, poderosísima. Tengo que activarla. ¿Y cómo la activo? Aceptando. Aceptando que la tengo. ¿Y cómo hago para poder aceptar que la tengo y trabajar en eso? Abro mi espacio para tener más silencio, para escribirme, para escribir eh, mis reflexiones, para tener espacios de contemplación interior, para generar autoafirmaciones positivas. Eh, luego paso a una siguiente etapa, que es la visualización y sentir que ya está concreto eso que yo sueño, que yo anhelo, que yo quiero vivir, ya es una realidad. Y ahí me abro a esta actitud de apertura, me abro a esta posibilidad de tomar inspiración también en otros y saber que se puede. Así que eh, me encantaría poder generar, ay, perdón, vamos a generar ahora un espacio de meditación eh, asociado precisamente a estos procesos. ¿Sí? Así que con gran, gran, gran apertura vamos a conectar con nosotras, con nosotros, en este espacio cargado de mucha, mucha, mucha luz. Entonces voy a invitarte a que te pongas cómoda, si es que puedes, cómodo, si no puedes, haciendo tus actividades donde te encuentres en este momento, puedes llevar tu mente a un espacio de calma y de tranquilidad, eso es. Y vamos a abrir este espacio consciente donde sé, tengo la certeza de que hay un gran poder en mi interior. Es una sabiduría como ancestral. la cual me informa que yo puedo, puedo lograr todo lo que yo desee, puedo vivir en plenitud, puedo alcanzar mis sueños, puedo atreverme a soñar, Y coloco enfrente de mí esa imagen, me visualizo llena de fe, llena, llena, llena de fe, fe en mí. Me visualizo brillante, con gran poder, como un imán magnético que atrae lo mejor para sí. Con mucha luz, el corazón abierto, la mente abierta, el universo, la obra de la vida completamente a mi favor. El mago del universo conmigo, la semilla del árbol de la humanidad conmigo, la luz, la fuente conmigo. En total apertura, sin límites. Sin límite, sin dimensión de espacio cuadrado. Total apertura. Y me visualizo en ese hermoso sueño, haciéndolo realidad. Hay habilidades ahí que están de pronto escondidas. Hay habilidades en mí que están esperando ser potencializadas. Hay habilidades y talentos en mí que están precisamente esperando por mí. Los uso de manera cotidiana. Conecto con ellos, pero no les estoy reconociendo desde su valor real. Me observo con gran aprecio, como mirando tesoros al mirar mi corazón. ¿Y por qué no? ¿Por qué no usar todo mi poder a mi favor? Hay gran abundancia en mí. Gran abundancia. Soy un ser muy afortunado, muy suertuda. Atraigo todo lo positivo. Yo puedo. Yo puedo hacer realidad este sueño. En este momento no hay más. Que aquella realidad no hay pasado que me jale hacia atrás, que me limite. Estoy habitando ese sueño como una realidad ahora. Lo he logrado. Me felicito. Me agradezco, agradezco a todo lo que hay a mi alrededor, a todas las personas que forman parte de mi vida, porque por alguna razón están o estuvieron allí. Dejaron una huella en mí. Y ahora mi misión es la trascendencia. Hay un fin mayor que está esperando por mí. Honro la mejor energía del universo que viene a mí haciéndolo práctico. Comprometiéndome conmigo con amor y con libertad. En una pequeña tarea, en una pequeña acción que me lleve a que ese sueño de manera tangible sea pronto una realidad. De todo el mar de posibilidades, ¿cuál es esa pequeñita acción que yo podría hacer ya? Mañana, hoy, en unos días, que me lleve a concretar ese gran sueño basada en la fe en mí. Me voy a llenar de la energía más hermosa del universo, del ser supremo, del océano, del amor, de la paz, como le quiera llamar. El Padre, la Madre del Alma. Me lleno de su energía y sé que no necesito más soporte que su presencia, su existencia en mi vida. Su mirada limpia sobre mí hace que yo pueda desarrollar fe en mí. Dejo que su mirada de luz ingrese en el alma, en yo, el ser. La recibo. Respiro. Eso es, y me incorporo. Muy bien, ahora es solo cuestión de seguir mirando ese sueño, de seguir sintiéndolo una realidad, de seguir alimentándolo con pequeñitas acciones que me lleven a poder lograrlo en términos concretos y a poder siempre recordar que existe también esa posibilidad que es la mirada de alguien que yo percibo como una imagen eh, de ejemplo, de inspiración, diciéndome cosas positivas eso se me había pasado a decirlo, pero en la meditación lo he traído. Que una imagen, por ejemplo, de un padre, una madre, de una jefa, un jefe, de un, una profesora, un profesor, de alguien que te inspire ese respeto, ese amor genuino sobre ti, como mirada positiva, impacta y hace que el, la persona transforme su visión de sí misma. Y si nosotros estamos conectadas conectados desde la espiritualidad con esta fuente de energía maravillosa, como le querramos llamar, que es este papá del alma, la mamá del alma, digamos, podemos sentir que su mirada es amorosa y así vamos pudiendo desarrollar más fe en nosotras mismas. Bueno, espero que hayan podido tomar algo de lo que he compartido, que, algo les, que les haya podido servir en algo que hayan podido disfrutar.